you <phone rings> su presente nunca es suficiente las fábulas piromanas se absorben así desde el vientre se cierne. teltráticos se encienden envoltorios y sienten mmm, si sienten procesos diafragmáticos alternan sensaciones y se envuelven las líneas. Y siempre De siempre Azoros diplomáticos Valúan seres de otro Espacio Fecundo Poema De No well, Te encontré saliendo del laberinto yo estoy latiendo. Late el de ciento de momentos, eso es cierto. Pero esta vida es algo que pasó hace mucho tiempo. Esta vida que estoy viviendo son frecuencias que disparan, parten de emboscadas. El alma clara, el alba nada más palma, lanzan dagas. Me más. la volar, la cruzar, sus hombres de aquí hasta allá. Todo lo que sube estaba equivocado, dando un de algo sin obtener resultado. Partiendo entre peces, poses ser cruzado, pretensión de glamour mano. Todo lo que sube tiene que bajar, Usando el universo para sembrar. es el resultado de Formación de la de mi alma eres la que percibo la fuente del el estado, en el tiempo, en el espacio obsecuente A ecuación que así perdemos para siempre Y comprendí el pelo que me envuelve de frecuencia por la ciencia la palabra que yo me volví loco porque loco todo lo que toco tientas que entienda, entiendas tu amor a las tiendas que sienta voz de tu conciencia expande tu ser